¿Cuánto cuestan los alebrijes? ¿Cuánto cuesta el rojo? Sin albur, sin albur. El más chiquito que tengas, escógeme uno, un armadillo. El de tu mano derecha. qué chingón artesanías, güey. La gente pide que les hagan descuentos. Le regatean. Le regatean a la gente que no deben de regatear. ¿Te regatean mucho de repente? Sí. ¿Tú haces esto o tu familia o quién? Ah, güey, ¿cómo, más o menos cuánto te tardas en hacer una figurita así? cuatro o cinco horas, tal más tiempo. Ve, ve, ve ¿Cuánto, en total para pintarlo? Sí. Un día. ¿Y de las grandotas, más o menos? No mames, está cabrón, ¿no? ¿A cuánto cuesta este? A eh, huevo. Oye. No hay que regatear a los artesanos mexicanos, ¿estamos de acuerdo? Y eh, dile a la gente que cuando van a los centros esos comerciales, van y pagan. Ah, sí, ah, ahí nadie regatea, ¿no? No, no, no. Si vamos a un centro comercial o un súper, nadie está regateando, todo el mundo paga lo que debe. Exacto. Pero a los artesanos mexicanos, si dicen, ah, regateame esta, pendejo, no mames. Exacto, sí, Mira, sí, Es sí. más, vamos a regatearlo al, al revés. ¿Cuánto te debo? ¿Cuánto te debo por este? 100 pesos. No, no, no, ¿cuánto es lo más? ¿Lo no, más? No, no. Sí, 120. No, no, no, no, ¿cómo que qué bueno? 140. ¿140 está bien? Sí. ¿140 está bien? Ni madres. ¿240 varos? ¿240? ¿Sí? Sí, sí. ¡Así se regatea, güey! Ahí está ¡Llá! ¡Chido, carnal! ¡Te lo aplaudo, te lo aplaudo! ¿Tienes permiso para vender esas cosas? Porque estás usando mi imagen del escorpión dorado ¿Ah, sí? Sí, ¿cuánto lo asciendes? 240 240, entonces te, te no, voy chate. a cobrar nada más la mitad Así déjalo, la mitad ¿Qué? ¿Cuántos has vendido? No, no, no, no, no. ¡Puta madre, güey! Sí, es que no le pones barbita y peluche en el estuche, por eso no funciona. No, no, no. Cómprale ¿Eh? una, cabrón. ¿Eh? ¿Cuánto cuesta tu chingado? Vamos a hacer. Másame un escorpión dorado. Másame un escorpión dorado. ¿Eh? No, así inflado, cabrón. Si no, ¿para qué lo quiero? A ver, échamelo. Ahí está. Ahí está. A ver, a ver cabrón. échamelo, cabrón. Esta, esta es culpa del pinche mamá, cabrón. ¿Cuánto es lo más? ¿Cuánto dijo? No, Dios. ¿cuánto es lo más? ¿Cuánto es lo más? ¿Y ¿Lo más? ¿Ya más? ¿Cuánto sería? Ya dáselo, ¿Ya cabrón Ahí está, pendejo Todo así. O sea, dice 500 varos. ¿Qué tiene? ¿Tienen artesanías? A ver, esa, una, sí tiene bols una bolsa una bolsa. Esa es la gente que necesita ser protegida A ver, eh, una bolsa y el cesto ahí, Mira, para allá. La azul para porque ah, ya ganamos. Mira, ya el frente, mira, azul. Yo, yo muy bien, ah, el azul color, color frente. frente. Para que cuadres todos. Los... 2,90. Nada de regatear. Al artesano ¿A mexicano no se le regatea. ¿Cuánto es lo más? 400. ¿Cuánto es lo más?